La tarde-noche de este viernes 6 de diciembre, y dando inicio a las festividades decembrinas, se llevó a cabo con gran éxito, en un ambiente colmado de luces y algarabía, el tradicional desfile navideño Tezontepec de Aldama 2019. Dicho acto estuvo encabezado por instituciones educativas de nivel preescolar, básico y medio superior, así como empresas y comercios locales de dicho municipio, quienes expresaron un mensaje de unión y esperanza en vísperas del nacimiento del niño Dios. Gracias. Por esa disposición, porque no es tan fácil de veras estar montando todo esto, y créanos que no nos va a alcanzar la avenida Juan Andama, de verdad. Así que chequenle, por favor, ingeniero Eric Escamilla. Hay que checarle porque se va va a pasar lo de cuando hacemos el desfile de septiembre. Se va a juntar, se va a juntar y no vamos a. Ya la última salida, no, ya, ya, y nada más, sigue siendo Glenn Doman, sigue siendo Glenn Doman. Venga, el aplauso fuerte, por favor. No, y con mucho ánimo los niños, eh, de verdad, mucho ánimo. ¿Sí? ¿Sigue siendo Glenn Doman? Ah, muchísimas felicidades, Dulce, Glenn Doman todavía. Enhorabuena, felicidades, muchos carros, mucho ímpetu, mucha algarabía mucho entusiasmo, sobre todo con ese extraordinario apoyo que tienen de los padres de familia felicidades Glenoman, de verdad muchísimas felicidades al señor director, muchas gracias señor director por tu presencia gracias Dulce, muchas gracias Dulce Cornejo pues a continuación la banda de Viento Morelos ellos son pues de presas de la Escuela Primaria José María Morelos. Efectivamente, esta Escuela Primaria José María Morelos, su banda, tienen un, un nombre, y ahorita les leo, se llama Banda, banda Morelos, que desde hace tiempo está comisionada la maestra Dora, y hago mención de que esta banda fue beneficiada con instrumentos musicales por la presente administración municipal muchas gracias Dorita. muchas gracias al maestro enhorabuena, muchas gracias con ese villancico Olga, cómo podías faltar en esto no muchas gracias maestra Olga pero se requiere que el público intervenga más, que el público interactúe más con los participantes, de verdad ellos se merecen una ovación, yo sé que hace frío de verdad hace frío, pero pues yo creo que se merece una ovación más nutrida. ¡Venga el aplauso fuerte, por favor, se Son tan amables! Sigue siendo las chicas bastoneras de la Escuela Primaria José María Morelos de Presas y que, cuyas chicas están a cargo de la mesa Carmen. Gracias, Carmen. Maestra Carmen Escamilla, buenos maestros que hay en nuestro municipio, de verdad. ¿Y cómo, cómo no iba a faltar? Si no me equivoco, dije esta. La ¿qué? la Gracias. La radio. Radio La Mera Mera. Bueno, pues, son los, los de la radio. Muchas gracias. 95.1 Jardín de Niños Vicente Suárez de la comunidad de Mangas. Gracias. Maestras, maestros del jardín de niños de la comunidad de mangas, enhorabuena, ellos nos presentan una camioneta completamente alusiva a los motivos navideños, con un reno, con ese algodón simulando la nieve, y sobre todo con ese calor humano que despierta el sentimiento, sentimientos encontrados con la familia. En estas fiestas navideñas en donde hoy quienes van mucho a la misa saben que es la, la semana, de la, el mes de preparación para el ambiente y que saben que tienen que a, que esa Navidad sea precisamente el nacimiento de Jesús pero el nacimiento del Espíritu entre nosotros. Muchas gracias maestra, muchísimas gracias a todos los maestros, maestras, por cierto, porque resulta que ya está aquí la vanguardia. Aquí en la Avenida Allende con, con Aldama, perdón, con, con Insurgentes, ya está, ya está, ya está ahí. Entonces faltan muchísimos participantes. Es el CETAC. Vamos a y le, le ruego encarecidamente, le ruego encarecidamente. Ellos son la botarga del CETAC. Vamos a aplaudirles, si son tan amables. Y sobre todo estas hermosas chicas del CETAC. A Alejandro García, que por cierto es el secretario general de la ley 153 del frente y que invita al próximo convivio. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Venga, pues aplauso. Maestro, maestro, le, le rogamos que Pablito, eso, pero vamos a avanzar, por favor, porque estamos muy apresurados, nos falta tiempo. Échale, Pablito. Muy bien, Pablito. Les hago mención que el instructor de esta banda de viento es personal de Presidencia Municipal que está a cargo de la Dirección de Educación y Cultura. Gracias, Pablito, por todo tu ímpetu y por toda tu solidaridad. A ver, Gaby, dinos, si todavía es 5 de febrero. Es Jardín de Niños. Sí. Es de Acayutlán, profe. Ah, muchas, es que... muchas gracias. Maestras del Jardín de Niños de Santiago Acayutlán. Pues enhorabuena, muchísimas gracias. Allí, por cierto, se hizo un domo en esta administración municipal. En todas las escuelas ha habido, no es la excepción, el domo más grande que se construyó en esta administración municipal. Está precisamente en el centro. Aplauso fuerte, por favor, para el CIC de presas. A ver, por favor Ahí le rogamos Entonces, gracias Freddy Pues nos dicen Sí, faltan muchísimos Apenas vamos Con la mitad Y ellos son A ver, señores regionales Vamos a hacer el pasito Pónganse de pie Pónganle el mucho público, está abarrotada de veras la avenida Juárez Dama, ¿eh? de verdad está completamente abarrotada De aquí hasta la avenida Juárez El estancia infantil Mico, que por cierto funciona en Mancas, si no me equivoco, ¿sí verdad en Mangas. ¿Perdón, en dónde? En Tinaco, ¿verdad? En Tinaco, sí Muchas gracias, Bueno, tenemos las... Desgraciadamente no, no traen sus reseñas a tiempo, no, no, pero bueno, pues lo que importa es la enorme voluntad que ellas, que, que ellas y todos ustedes tienen para estar esta tarde noche, esta tarde fría aquí, pero bueno, recibiendo como, como se merece a estas fiestas navideñas. En el municipio de Sontepec de Aldama... Como son las basoneras de la Escuela Secundaria General, Niños Héroes de Chapultepec de aquí de cabecera municipal. Vengan a aplausos aplauso fuerte, por favor. Es la escuela primaria, perdón, la escuela secundaria general, niños héroes de Chapultepec, que, por cierto, escasamente tendremos un tiempo que, un poco tiempo que te dan estrenando director, el profesor Germán. Germán este, Hernández García, muchas felicidades a las maestras responsables de estas hermosas chicas de estos movimientos que hacen con este ritmo navideño y que son acreedoras a un fuerte y clavoso aplauso. De Gladys, me parece de Gladys, sí, sí es de Gladys, ¿no? De Gladys, de Estrella Roja, y bueno, pues vamos a hacerle publicidad. De todos yo creo que es loable, es entendible el esfuerzo que ellos hacen de que la iniciativa privada presente este tipo de carros alegóricos navideños. Que por cierto, pues miren el espacio está siendo insuficiente. Ya recibimos instrucciones que somos de verdad lo construyó esta presente administración del profe Pedro. Le apoyamos con recursos humanos y nos da mucho gusto que, lo que en la medida de las posibilidades estemos atendiendo. Conafe sí. No sé si leí bien Pero decía tú la tepeji. ¿De dónde es? Rincón de mangas Venga el aplauso fuerte para el rincón de mangas Aplauso fuerte El, el Conafe Sor Juana Inés de la Cruz Que lleva ese nombre de la poetisa Otro Conafe Es Conafe AFE Carrusel Mágico, muy a ah, Estación pisícola, por cierto, es de Educación Inicial, ¿no? Sí, es de Educación Inicial, de Huitel. Muchas gracias a todas las los participantes, enhorabuena, muchas gracias por su presencia en esta avenida, en este desfile navideño en su segunda edición, que nos da muchísimo gusto, de verdad, que se que estén y hagan acto de presencia a ver, profe Chano no, muy bien, con esos colores verdecitos miren, San Isidro el tanque, no podía faltar Allí en San Isidro el tanque, pues, fueron acreedores a la obra pública de un domo en la primaria, un domo en el jardín de niños, y una obra que me ha dejado impactado, que es una obra de enorme infraestructura, donde hoy con Nuevo Panoya podemos unirlo, hay una nueva carretera. Vayan a visitarla, de verdad, hay gente que ni la conoce, pero bueno. Y esas bellas chicas ciclistas, un aplauso fuerte, ellas sí hacen pierna, no como otros que nomás andan caminando por las mañanas, ¿eh? que van hasta el cerro de Huitel. Para los que no quieran bailar, con gusto se pueden unir al, al equipo de... Al ah, Lobos. Lobos. Sí, es cierto, es el Ficus Lobos. Una organización que tenemos aquí en de de Aldama. Es el Juanito Paredes. Juan Paredes, te saludamos. Eh... Juanito, a mí es que Juanito, <risa> ¿dónde? Muchas gracias. Y bueno, pues, presidente, te saluda Sancho Clos. Felicidades, enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí hay que sacarse la selfie. O... Ahora que están de gratis. La loma del arbolito. Au. Ah, sí es cierto. Ahorita el Santo Cruz nos va a invitar a que saquen la foto ahí en el, ahorita que toda vez que tenemos mucha participación y nos da muchísimo gusto saludarles, ya te hicieron, ya te hicieron competencia a Oscar, que era el Santo Cruz, ya hay otro, ya surgió otro, pero bueno, pues vamos a, a decirles. Saludamos con aprecio con respeto a Arturo, muchas gracias a Turín por tu.. Presencia en la Loma, la Loma, la Loma, la Loma, la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, que por cierto también allí Pedro Porras impulsó un domo en la Loma. Gracias, Sony gracias, muchas gracias, maestras, a todas ustedes. Pues a continuación, María aquí, emperadores, como no, no podía faltar. Muchísimas gracias a quienes. Nos representan con la música nuestra, con la música mexicana. Ellos son, nada bueno y nada menos, Marlachis, emperadores de México. Venga, aplauso enorme, por favor. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Muchísimas gracias, emperadores, que hacemos votos porque siempre les vaya bien en todas las actuaciones. Gracias, emperadores. Muchas gracias, como siempre. Arana, muchas gracias, Arana, por ese audio. Es nada más y nada menos que el mariachi emperadores de aquí de Tezontepec de Adama, orgullosamente. Bien, señores señores, pues... Le rogamos encarecidamente, ya perdimos el orden. Eh, si no me equivoco, ¿es el Instituto de Capacitación Profesional e Insurgentes? Sí. Sí o no. Ah, ah. Universidad Tecnológica de, del Valle, muy bien, que está aquí por ciertas instalaciones. Muchísimas gracias, profesor Darío, licenciado Darío, enhorabuena, muchas gracias. Un aplauso en la carrera de turismo. A Gastronomía, muchas gracias. El Jardín de Niños, Rizo Rosario Castellanos. Informática. Rosario Castellanos, muchas gracias. Al Jardín de Niños, a ver, aprovechando Rosario Castellanos del Tinaco, ¿no? Sí, Tinaco, ¿verdad? Rosario Castellanos del Tinaco. Lo sabemos porque el profesor Pedro nos ha mandado muchas veces a entregar material al Jardín de Niños Rosario Castellanos que por cierto donde hemos ido a dejar el material le debe ser el topper de las enchiladas Lupita <risa> Feliz Navidad a este bonito carro alegórico y bueno es de gran ayuda lo que hace el profe Luciano Velázquez Gómez David, David. Se les ayudó para el domo Lupita, tú te sabes toda la obra pública Por favor, ayúdame Porque hay veces como que se me borra porque Bueno, yo como sé que tú lo sido a todas las inauguraciones Y que no, has perdido, no te pierdes las pachangas Junto con el regidor miguel Por eso Muchas gracias a todos Ellos son Educem el Ah, exactamente Educem de aquí, desde Tezotepec Felicidades Hermosas chicas al culminar el recorrido por las principales calles de Tezontepec de Aldama y en un ambiente muy familiar, con una plaza principal totalmente llena, el gobierno municipal de Tezontepec de Aldama, encabezado por el alcalde Pedro Porras Pérez, llevó a cabo el tradicional encendido del árbol de Navidad. Pedro Porras expresó su mensaje en vísperas de la Navidad y el Año Nuevo, deseando que en cada uno de los hogares de Tezontepec de Aldama reine la paz, el amor y la unidad que el niño Jesús colme de bendiciones a cada familia y que nunca les falte el sustento. Destacó que a escasos meses de concluir su administración ha sido un privilegio y un honor volver a gobernar con entrega y responsabilidad en favor de toda la ciudadanía y así seguirá hasta el último día de su gestión. Y de Muchísimas gracias, presidente, por esas palabras a la gente de aquí del municipio. Y vamos a contar todos a la cuenta regresiva de 10, 10, 9, 8, 7, 9, 10, calmando. Gracias a Por no se puede esperar, no mirando el gozado de la de económica de alguien que ha vuelto a dar